si quieres esta y otras fantásticas figuras visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción qué tal amigos y amigas trans fans este es trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review en esta ocasión les traigo a Ironhide de la línea G1 más bien Ironhide G1 um, de Hasbro aquí lo tenemos en una super excelente y muy bonita van japonesa eh, muy característica de aquellos de aquellos tiempos eh, ahí podemos ver eh, los clásicos colores de, de este cuate eh, y con muchos detalles de en cromo por ahí ahí podemos ver todo este el frente este ya está un poquito gastado por el tiempo eh, los rines también cromados, llantas de goma piezas de cromadas por acá abajo eh, ahí tenemos atrás este, más piezas con cromo eh, así también pues sus accesorios que son este, estos misiles y esta arma ahí la vamos a ver más adelante y um, pues ya conocemos a este cuate que es uh, muy icónico de la, de la línea y pues es un personaje muy querido por todos nosotros um, la característica de este de esta figura es que está basada no en la obviamente no está basada en la línea perdón en la caricatura sino eh, um, en los cómics eh, de IDW uh, de aquellos tiempos eh, dado que si, si ustedes buscan a Ironhide eh, en esos cómics van a ver que sí es esta figura que tenemos aquí No es así con la figura que vimos en la televisión, en las caricaturas Y es algo pues bastante curioso, ¿no? Aquí ya vemos la transformación de Ironhide en este muy peculiar vehículo Que no se parece en nada al, a lo que vimos en la caricatura, ¿no? Y pues este, hace algunos años salieron unas, este, ¿cómo se llaman? Eh, unos accesorios para ponerles aquí cabeza que cumplían más o menos el cometido, ¿no? Y aquí en la parte de adentro, que por cierto está pegada al revés, eh, a ver si se alcanza a ver, está lo que es la cara del robot. Y pues así es como originalmente era Ironhide. No está tan mal. Eh, y esto me suena que podríamos, pudiéramos poner este monito aquí atrás no y le queda grande ¿eh? le quedó grande pero bueno si sí podemos meter a... ah miren se me ocurre vamos a ver si se puede podemos meter un, una de las figuras micromaster, miren <risa> Qué feo se ve esto. <risa> bueno. Y mínimo que cupiera aquí adentro, pero pues tampoco. Bueno. Ahí lo vamos a dejar. Eh, vamos a ponerlo por acá. Eh, este es algo, es pues un accesorio bastante eh, peculiar y pues para aquellos tiempos era el super Wow. Ahorita me estoy diciendo que no sea super guau. Wow. Eh, al contrario es un accesorio que me gusta mucho eh, por los detalles ¿no? que tiene ahí podemos ver que tiene sus, sus orugas y todas cromadas ¿no? aquí bajamos todo esto y este accesorio pues sí, sí lo llegamos a ver en la, en la caricatura así como tal y eh, pues bueno el misil va a ver si sí. Por alguna razón no entra Ahí espero que no se haya Ahí está Creo que todavía dispara No, si sí tiene resorte Pero solo en el botón Bueno, ahí lo vamos a dejar Y este se supone que va aquí pues Ahí está, ¿no? Eh, es un accesorio que... Pues se supone que dispara solo y las demás se, se alcanzan a ver ahí todavía los, este, los stickers aquí abajo tiene otro eh, está en muy buen estado eh, en el estado de Baja California Sur ahí tienen su casa y ahora sí se me ocurre, bueno vamos a dejarlo nada más con una mano hacia adelante ahora sí se me ocurre que podemos sentar ahí este cuate ahí. Uh -huh. ¿Qué hubo? Ahora sí se puede ir a, a pelear. Eh, muy, muy curiosa esta, esta figura. Digo, ahorita ya no es. De, de hecho, cuando salió el encore de este y Ratchet. Uh, yo creo que se vendieron tan mal que los vendían eh, los dos juntos a precio bastante bajo. Bastante bajo. Pero bueno. Eh, esto ya son más para coleccionistas hardcore y que son de eh, G1eros de hueso colorado Pues ahí está, Ironhide de generación 1 eh, Muy bonita esta pieza eh, Y pues luego le voy a hacer su revisión a Ratchet Por ahí lo tengo Bueno pues este fue Trooper y este es Ironhide G1 Nos vemos en el próximo video, cuídense, chao